Pásame y muérdeme, llévate contigo mis heridas, aviéntame y déjame, mientras yo contemplo tu partida en esperanza. Ya te vas, que me dirás, dirás, que poco sabes tú decir, despídete, ya no estarás, al menos ten conmigo esa. Amarrame y muérdeme, llévate contigo mis heridas, murmúrame y ladrame. grita hasta que ya no escuche nada, solo ve conmigo. En espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí. En espera de